Bien, gracias Amado, Carolina sí, claro. y a todo el equipo De producción Gracias también a la gente que nos hace el favor De vernos, miren señores en, en el día de hoy quiero compartir con ustedes A propósito de que Antes de ayer, el miércoles Yo en mi tema Daba una opinión Que es bueno decir de, de, de, de Dividir eso, ¿verdad? lo que tiene que ver con cuando uno da Una información a cuando uno Está dando una opinión yo, eh, luego de dar unos datos estadísticos con relación al COVID, daba mi opinión sobre que entiendo yo que las elecciones debieron ser pospuestas. Ese es mi punto de vista, esa es mi opinión. Debieron ser pospuestas. Eso desató los testimonios de mucha gente, incluyendo empresarios, bravo. Hoy. Yo quiero que me coloquen ahí algunos titulares que salieron precisamente ese día, luego de que yo hice el comentario. Ese día el país registró 18 muertes. Luego se, el ministro explicó que eran muertes que estaban acumuladas de algunos centros que no las reportaron a tiempo. Pero bien, 18 muertes. Ahí ustedes veían, eso fue de anoche, ya hoy están 154 mil muertes. El mapa mundial del coronavirus dice que hay 8.4 millones de infectados, es decir, 8.400.000 infectados en el mundo, y 400, ahí dice 52, pero van 54, yo lo, lo vi esta mañana, 454.000 muertos. Alemania, que alguien la citó aquí como un ejemplo, mírenlo ahí, registró un brote, un nuevo brote masivo de coronavirus en un edificio de vivienda allá. Eso fue otro titular de los periódicos internacionales. Si podemos continuar porque hay otro titular. Dice ahí, mírenlo ahí, lo que discutíamos el día. Eso es RT. RT es un medio es ruso. Sí. A ver, después no digan que es dominicano y que está viciado. Sí. RT es de Rusia. Dice Pekín impone drásticas medidas para detener un... Nuevo brote. Ah, lo leíste tú, amado. Nuevo un brote. nuevo brote, lo que se discutía aquí del coronavirus. O sea que sí hay un nuevo brote, lamentablemente en China. Eh, y aquí esta parte muy interesante que dice la pandemia del covid amenaza 120 millones de empleos turísticos, naturalmente eso es en el mundo, porque aquí no hay 120 millones de empleos en este país, de hecho no hay 120 millones de habitantes. Así que ya ustedes saben cómo está el COVID en el mundo entero. Y en función de todo esto que hemos venido eh, presentando aquí, nosotros opinábamos, y opinamos, ah miren ahí, esa, esa, esa sí fue fuerte el mismo día, pero en la tarde se informó como a las 11 que el presidente de Honduras era hospitalizado después de confirmar que tenía COVID él y su esposa, el presidente de Honduras para lo que piensa que uno está hablando tontería, y miren lo que decía ahí ese mismo día en la tarde la OPS eh, informaba que esperaba un aumento y que espera un aumento importante de casos de COVID y de muertes en América Latina y de donde la República Dominicana pertenece a América Latina. Entonces estamos metidos ahí. Eso más o menos fueron algunos titulares, lo que fueron noticias de ese mismo día, eh, pero ya luego del programa, que nosotros pudimos recorrer eh, a propósito de ese tema. Pero los datos actualizados del COVID, ahora mismo 118 mil muertos en Estados Unidos, Brasil se acerca a los mil 47.748, el lunes estamos hablando de, de 50.000 muertos, Anótalo, muchachos, el lunes estamos hablando de Qué pena, eh. que lamentable, de 50.000 muertos en Brasil, Reino Unido con 42.000 muertos, con más, Italia con 34.000, Francia con 29.000, la India, se acuerdan que yo decía que tenían 11.000, hoy tienen 12.573, van para los 13.000, Rusia con 7.841, Suiza, a lo que le gusta hacer comparaciones, Suiza, Suiza tiene, Suiza está al norte de Europa, Suiza tiene 8.34 millones de habitantes y lleva, nada más y nada menos que 1.956 muertos con apenas 31.000 contagiados. En Perú van 7.257, pero en Suecia, Suecia, Suecia allá en el norte de Europa también, que tiene apenas 10.5 millones de habitantes, más o menos parecido, tiene un poquito menos que nosotros, lleva nada más y nada menos que 5.053 muertos. Esos son datos. Eso no, es, eso no es una opinión, esos son datos, Confírmelo. Ahí está el internet, Vayan, vaya a leer los periódicos para que usted vea. En Ecuador, 4.087 muertos. Eh, en Colombia, 1955, Argentina... 948 muertos y en República Dominicana 635 muertos. Esos datos se lo quise compartir para aquellos que piensan que uno viene aquí a opinar o a, a hablar de un tema que uno, del cual uno maneja información. No, yo reto a cualquiera a que debatamos sobre los temas que yo trato aquí porque vengo preparado para eso, vengo con información porque la información es lo que nos permite a nosotros poder orientar a nuestros televidentes, a los cuales respetamos. Creo que, dicho esto, pudiera entenderse que eh, la República Dominicana... Estamos hablando... Vamos a ver de datos, muchachos. Estamos hablando de que antes del 5 de julio el mundo estaría viendo medio millón de muertos, aproximadamente. Antes del 5 de julio el mundo estaría viendo medio millón de muertos por el COVID. Y cuidado con lo que pasa en la República Dominicana que ojalá podamos contenerlo. Por otro lado... Y como parte segunda de mi tema, eh, los camiones recolectores de desechos sólidos en San Francisco de Macorís parecieran ser desechos sólidos. ¿Cómo así? Sí. Los camiones están en tan malas condiciones. Atención, Móvil Soluciones. Atención, eh, Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Atención, Siquio NG de la Rosa. Israel, atención Israel, están en tan malas condiciones los camiones de móvil soluciones, los que andan recogiendo la basura, pero que son basura, los camiones que andan recogiendo la basura son basura. Son tan basura que andan en la calle sin freno. Atención Israel, andan en la calle sin freno. En la pasada semana, un camión, un recolector de basura, chocó con una casa en el trayecto San Francisco-Villatapia, cuando iba para allá. Mandamos a grabar esto. Eh, pero, ¿qué pasa? Ayer, otro camión de basura se estrelló contra esta casa en el sector Elcilia-Pepín de San Francisco yo, de Macorís. Yo tengo la, el video del camión. Ah, sí. sí doctor, ay, yo lo envié, no sé si lo, lo, lo enviaron. Yo tengo el video del camión en el momento en que lo retiraron sí. del lugar... Y lo iban transportando. Si eh, quiere, no sé si envío. la edición lo mandó. Pero miren esto, señores. Es, o sea, estamos hablando de camiones de instituciones que representan eh, eh, verdad, eh, al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Son los camiones del ayuntamiento, por así decirlo, que es una compañía privada, y que anden sin freno en la calle. Oh, pero esto es un peligro. Esto es un peligro. Atención, Siquio NG de la Rosa usted es el nuevo alcalde y a usted que tenemos que exigirle que le ponga un freno a esto, a, valga la redundancia que le ponga un freno a esta situación poniéndole freno a esos camiones, por Dios exíjale a Móvil Soluciones ¿y qué es lo que pasa? que no tienen freno, pero ¿qué es lo que pasa en el ayuntamiento? Ah, yo no sé pero alguien tiene que decirle a Móvil Soluciones que esos camiones no están aptos para salir a la calle, mira la mayoría andan sin luz con, con una luz para arriba y otra para abajo. A, eh, a, sin direccionales, andan sin nada, pedazos de camiones prácticamente rompiéndose en la calle. Y con unos choferes altaneros sí. y prepotentes que se paran en el medio de la calle y hacen un tapón atento de que estoy recogiendo la basura. Está bien, pero deje que las otras personas Entonces, entonces decirle a Ciclo NG de la Rosa: no puede ser, no puede ser que esos camiones, recolectores de desecho sólido, recolectores de basura. Anden en la calle sin freno y en esas condiciones. Nosotros como pueblo tenemos que comenzar a exigirle a los políticos que cumplan con su rol. Que cumplan con su rol. Siquio, usted recibió el apoyo mayoritario de la gente, de la ciudadanía. Pero lo recibió en función de que usted vendió un proyecto diferente. De que usted iba a cumplir. Iba a hacer cumplir lo que lo, para lo cual ustedes están llamados. La gente votó por usted para que usted cumpla Y yo como ciudadano Le exijo Que cumplan con eso Dejen de poner la vida de la gente en riesgo Porque un camión sin freno Es un riesgo, es un peligro Ahí pudo haber una, pudo pudo haber una, una familia Sentada en el frente claro. Y ese camión eh, provocar una tragedia Gracias a Dios no sucedió Pero Y con esto termino Hacer la denuncia Por Dios Siquio. Por Dios Exíjale a Móvil Soluciones que cambie esos camiones. Porque el contrato, tengo entendido que son unos 5 millones y tanto mensuales. Ya lleva unos cuantos años laborando. Ciertamente, eh, ahora hay un problemita, parece que por la pandemia, pero ciertamente cumple con la recogida de basura. Pero la condición de esos camiones, camiones no está apta para estar transitando. Y atención, DGC. También es responsabilidad de ustedes supervisar que esos camiones estén cumpliendo realmente con todos los requisitos de ley para transitar en nuestras calles. Así es. Gracias a Yerjan la antigua. Más adelante veremos el camión la cuando era 100. transportado después del llama? accidente. Hay una llamada. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días, Juan, buenos días. Juan Alvarado, desde el de el de Hermanas Ojalá que ya, ya no me interrumpa antes de terminar. Ya, ya, mire, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad pública, entonces ¿qué quiero decirte con eso? ojalá tú defendieras el pueblo de la forma que tú estás eh, hablando del ayuntamiento ojalá que tú defendiera la ciudadanía que estuviera con nosotros los dominicanos porque yo solamente escucho tanta corrupción, tanta injusticia que hay en el sistema político del PLD y yo nunca te escucho atacándolo, e incluso si Danilo Mentira da, me fuera una persona más responsable, lo que tendría que hacer es... En carne de la presidencia, Luis Abinader. simplemente así se economizan miles y miles de millones que están malgastando, que se están robando. Qué, qué chulería, Gracias. ¿eh? Así qué sí ameno. es bueno, ¿eh? <ríe> qué chulería, eso es un ¿Cómo, disparate. ¿Cómo fue que dijo? Que se le entregue a Luis la presidencia. Yo lo no respeto por los no televidente pero usted lo que no, acaba ¿cómo? de decir es un disparate. ¿Cómo tú llamas a un programa para decir ya. eso? eso. Ya. Mira. Y mira, soberano cuando... disparate. Mira, cuando eh. comenzó a hablar. Quiero decirte, Parece que no es un tipo. Quiero decir. Juan Alvarado es que la hay, una parte... hay una llamada sí. aquí, en, Francia, en el teléfono, muchachos, en el celular. Yo quiero que... pasar el programa. Pero qué disparate. Está eh, en el aire, caballero. Buenas. Buenos días. Sí, Buen día, buenos caballero. días. caballero. Buen día. Mira, eh, yo quiero preguntarle sobre el camión. Uh -huh. El camión de la basura, por aquí, por este huelillo esta gente anda rápido A mí yo ando en una patola. En estos días me van a llevar Eso es lo Tienen que, que tener mucho cuidado Los pero Porque esos camiones no están preparados Para andar aquí. De, de decía así. Amado de, de la prepotencia Mira, Me imagino que de algunos se porque no de, todo. Medio, y... Que ciertamente Siquio tiene una responsabilidad sí. Limitada sí. Lo Indica Que la responsabilidad recae directamente Al operador Al mandante que es Móvil soluciones y yo sé que Móvil Soluciones, en ningún caso, siendo la estructura Pero, administrativa que es, son responsables de esos actos. Entonces, ciertamente que los choferes tienen una responsabilidad de conducción y se supone que si andamos recolectando basura, tienen un nivel de velocidad que deben ser respetuosos claro. y sabiendo que tienen un vehículo de... Condiciones precarias. Claro. Pero, pero, bueno, pero vamos a continuar espérate. con la de que La responsabilidad de Siquio es en función a la denuncia que yo estoy haciendo, es que andan sin freno, que no andan, no andan con condición. No, no pero el, Móvil Soluciones es la responsable del s mantenimiento de, y de pero No, no pero, pero el ayuntamiento el tiene que exigirle También, porque. No, no, no. no, espérate, no, no espérate, espérate, espérate, sí. Tiene que exigirle porque sí. hay un contrato. Espérate, Francia. Oh, ah, espérate, acá, hay un contrato oh. y en ese contrato hay oh, derechos y obligaciones. Debe de garantizar un buen servicio. Oh, y obligaciones. Oh, y una de las obligaciones es que lo que se Espérate, espérate, espérate, espérate. Una de las obligaciones es que el vehículo o los vehículos que se usen estén claro. en óptima condición. Claro. Se presume, se presume, se presume que, la, que la contratación, un momentito, por favor, que la contratación de estos vehículos por Móvil Soluciones o del ayuntamiento a través de Móvil Soluciones garantizan eso. Ahora, estos eventos, estos eventos, obviamente, que son propios de la compañía que es la que manejan esos. Esas responsabilidades. Sí tiene tiene una responsabilidad, digo yo, a medias. Porque es la de garantizar la seguridad ciudadana. lo puede exigir a Móvil Soluciones y garantizar que haya una supervisión de, de esos vehículos. Bueno, vamos a continuar. Vamos. Es lo que yo me refiero, es para... Vamos a continuar sí. con los whatsapp. Pero el ayuntamiento es responsable es de que haya que no un deja, buen servicio. No debemos dejar perder. Hay una llamada ahí. ¿eh? Tenemos una llamada. Ah, okay. Buenos días. No, el ayuntamiento bueno, nunca va bueno, a estar eh, ausente de la responsabilidad no. de, Pero mira lo que no está debe, pasando hace días. Sin, sin, sin freno, los sí. camiones, sin freno. Hace días que hay problemas. con Adelante, buenos días. Acá. Buenos días. Sí, buen día buen día. Buen día, caballero. Sí, saludo a todos. Amado, Francis. días saludos. Carolina. Fíjese, yo voy a tratar algo rápido con relación al a comentario de decían uh -huh. con lo que tiene que ver con una posible suspensión de la selección. Eh, eso no debería ya ni tocarse en esta fecha, 16 días de la selección. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros realmente, y más ustedes que son comunicadores, deberíamos ya... Buscar Hacer entender a la a la, a, la familia, a las personas que todavía están preocupados cómo permitir que sus familiares vayan a votar, porque, por ejemplo, las personas mayores deben ir a votar, pero tienen una preocupación con eso, de que ya entiendan que eso no es un peligro, porque todos estamos expuestos día a día a en los bancos, en los supermercados, laboralmente como quiera O sea, debemos entender que eh, al momento que se vaya a votar, los otras votaciones van a tener la seguridad y la Junta lo va a garantizar. O sea, ya no podemos seguir en esto. Es una posición Pero esa es mi opinión, amigo. Profesional joven. Tiene que eh, hacer entender al pueblo que tú no estás tan parcializado con tu partido, porque independientemente todos sí, de que manera, todo, pero, eh, hay que hay que, hay que que fortalecer la democracia, ya O sea, no se puede estar dando declaraciones de esa manera, simplemente porque sabemos que si la, si no se van a las elecciones, quien sabe fortalecido en este, en este caso es el pueblo. Pero no, hay que tratar de que vayamos todos, porque ¿Todo? la, la democracia tiene que fortalecerse. La institucionalidad del país tiene que crecer ya, lamentablemente. Muchísimas Bien, gracias. gracias.